¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go shiny loque Y bienvenidos chicos a esta increíble serie al capítulo número 23 Bonito número, por ahí lo dejo Y vamos a terminar hoy chicos con la guarida Rocket Él He lebleado porque no quería problemas Así que vais a ver a Palomita y a nuestro LiquiTun Que se llamaba Jagoya ni me acordaba A nivel 30 los dos para estar 5 niveles por debajo Ya sabéis de los Shinies eh, Yago ha aprendido ataques, sí, y bastante interesantes Le he quitado Llamarada y le he quitado, ¿qué tenía aquí? No me acuerdo, pero le he enseñado Demolición y Latigazo Me acuerdo que tenía aquí Ataque Aéreo, puede ser que eran dos turnos Algo bastante difícil para un Pokémon como Yago que ya es bastante pobre de nivel Imaginaos si tiene que aguantar dos golpes o un golpe para poder golpear, o sea, complicado Así que le hemos dejado Latigazo, Golpe Bajo que es Cremita y Demolición Que puede venirnos muy, pero que muy bien y por último, eh, 90s ha aprendido a deslumbrar, que tenía paralizador Así que le he enseñado a deslumbrar, que tiene 100 de precisión Y ya estaría mucho mejor Así que ya está, eh, creo que me van a venir bien Porque hoy, chicos, toca combate contra el Team Rocket Toca combate contra... Eh, lo diré, contra Giovanni Toca combate contra Giovanni Y cuidado, eh Cuidado porque hoy puede ser... ¡Oh! Hoy puede ser necesario esto Hoy puede ser necesaria una buena hiperpoción. A ver, por aquí tenemos más PP. Más PP, menos PSOE, más PP. No, no, no. Más PP, más. más. más. menos política, ¿de acuerdo? No, nomás más PP, por favor. Más PP, más PP. Vamos a ver. No, no, yo, yo no voy a hacer. No voy a decir de qué partido político soy, ni mucho menos, pero eh, a ver. Mmm. El del PP, obviamente, el no Hola, ¿cómo dices? ¿Que las de eso no funciona? Pues claro que no, como que la llave la tengo yo Y está ahí, hermano, está ahí que la veo Combate, ¿no? Combate, perfecto, chicos Aquí se viene un evento, después de haber hablado de política Que no tenía ni por qué haberme metido en ese berenjenal Vamos con el evento, chicos Ya sabéis que ahora cuando venzamos ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Modelo recluta, un Pokémon Que es Parasect. Cuando venzamos a esta modelo... Nos toca hacer el evento de Pikachu o de Eevee en este caso De, de las llaves, supongo que ya sabréis cuál es Y si no lo sabéis, pues ahora lo veréis A ver, Parasect, nivel 33 Vamos con puño hielo y ataque rápido Oh mamá, oh mamá, vale, perfecto Puño hielo, ahí que vas Y vale, vale, perfecto Este Parasect es más rápido que Hugh Lo cual no me hace mucha gracia Pero bueno, ah oh, pues no Ah no, que ha hecho ataque rápido, es verdad Eco, retrasado, ha hecho ataque rápido Compañero, puño hielo y Adiós, ¿le quedan más Pokémon? No, nice, perfecto, rápido y sencillo Que quiero hacer hoy todos los combates Difíciles, la verdad Maldición, pero más listo, si crees que te la voy a dar así Como así no quería llegar a esto, pero me has obligado a tomar medidas Drásticas, aquí se viene Chicos, <ríe> yo me desmuevo Con este evento, chicos, es una pasada eh La verdad que me gustó muchísimo Allá va, ahí está Míralo Mira la Pokéball donde nos la ha lanzado? El filho de putana Ay A ver, ¿qué haces ahora sin la llave, listillo. Sin ella es imposible llegar a donde está el jefe ¿Te crees que puedes hacer con ella así de fácil, lumbrera? Pues sí, mira Vámonos, cogemos Ah, no, no, espérate, tengo que hablar primero con esto, ¿no? Me parece Si tuviese algo sobre lo que subiese, tal vez podría llegar desde aquí Y ahora Claro, ahora sí que podemos ¿No? Puede ser Ahora sí, vale No me gusta esto de que haya que hablar primero con Con con lo que sería El sitio al que ir, ¿no? O sea, es como extraño Pero bueno, ahí está Subimos a la silla y e Ibi se mete Por el conducto de ventilación Bueno, espérate que me va a dar Aquí un Oh, mamá A ver, hola, ¿se puede? Aquí escuchamos una conversación, creo Jefe ¿Qué hace aquí ese Cubone? Cubone, ¡Oh, Mis esbirros, ¿qué se les ha metido en la cabeza a traerlo aquí desde la torre Pokémon? <coughs> Tío, me muero. Un poco de agua. Ese cráneo que luce es formidable. Podríamos hacer que evolucionara Marowak y llevarnos un buen pellizco vendiéndolo. <coughs> ¿Verdad, chicos? el ataque de tos, que la verdad es que... <coughs> oh, mamá. Estoy bastante mal. Eh, no sé qué me ha pasado este ataque de to's, Vaya picor de garganta, Continuamos por aquí Pasamos La verdad que este evento está guapísimo Madre mía, estaba levitando este Eevee No sé si lo habéis visto, pero ha pasado como Sin tocar, no sé, no entiendo nada Y aquí tenemos la llave del ascensor Ahora está el Team Rocket por aquí Eso es ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído, ¿no será un intruso? Va, solo son las tripas de miau. Menudo susto Madre mía, chicos Estoy con la tos, perdonad que este No pueda, no sé, no puedo comentar Igual me voy ahora por agua porque estoy Que no, no sé, no sé, no entiendo nada Metemos la llave del ascensor en la bolsa Y podemos continuar, compañeros Vale, ahora sí que podemos ir a por el Team Rocket Y cuidado, chicos, porque Esto no va a ser fácil, ¿vale? Es combate doble, si no recuerdo mal Y hay que pensarlo muy, pero que muy bien A ver, subimos por aquí Y creo que tenemos que volver a hacer el laberinto el laberinto este de aquí a la izquierda, ¿verdad? Me parece que sí Vale, vamos por aquí ¿Era? No, el... bueno, sí, por aquí vale Porque da exactamente igual ir por aquí que por el otro lado Continuamos Y ahora hay que bajar Vamos a ver si ahora podemos coger este objeto de aquí Sí, sí, nena Sí, nena despe... Bueno, desperta Tampoco era la, la divina papaya A ver uh, Por aquí Por aquí eso es Izquierda Y bajamos Por aquí Puede ser, sí Vale, hay un objeto otra vez Vamos a... Nah, paso de cogerlo, tío, porque no quiero perder el tiempo No sé si es bueno o es malo o qué es Así que ya, ya veremos luego, ¿vale? Vamos por aquí y podemos entrar en el ascensor ¿Bajamos directamente? Piso menos 3. Ahí está, ok, pues bajamos Nice Ok Vale, se viene combate doble, chicos. Eh, ¿A quién sacamos? No voy a ir a curar ni nada por el estilo, porque no creo que merezca la pena. Yo creo que podríamos meter a... A Carlitos. Carlitos, que tiene eh, bastantes buenos ataques, tiene sorpresa, cola de dragón, para poder hacerles cambiar de Pokémon. Yo creo que voy a meter a Carlitos y a Hugh para irnos bufando así de primeras. Vale, yo creo que es buena idea. A ver, por aquí no hay nada. Si sí hay objeto, vale, algo bueno, algo bueno Algo por ti, que ser bueno, tiene que ser bueno Tiene que ser, bueno Bueno, podría ser mejor, vale Compañeros, podría ser mejor Una master bola, por ejemplo, a ver Hola, hola señores Combate, eh pero si eres tú el mocoso del Monte Moon. ¿se puede saber qué pintas aquí? Pues he venido a por ese cubón que queréis maltratar. ¿Estás aquí por ese Pokémon de monta? ¡Ja! Pues llegas tarde, ya se lo hemos dado al jefe. Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagarnoslas por lo del fósil niñato. ¡Compañeros! ¡Combate serio! ¡Combate contra el Team Rocket! Preparad las tetis porque esto va a ser heavy no lo siguiente. ¡Vamos a ello, chicos! Cuidado, miedo me dan. Team Rocket, Jesse y James. ¿Tienen 6? ¿Tienen seis Pokémon? ¡Primip y Ductrio! Ok, ok. Primip, ¿qué tipo era? No lo recuerdo. No recuerdo qué tipo era Primip. Esto es una pena. Nivel 36, 6 Pokémon. Vale. Eh, Hugh va a meter aquí un. Danzaleteo. Yo creo. Y. Voy a meter sorpresa a... Ductrio. Que no me fío un pelo. Ahí que va. Sorpresa. Somos el, obviamente los más rápidos. Ahí está. Ductrio tiene que retroceder. Estupendo. Trampa rocas. Trampa rocas. Es un dolor, chicos. Es un dolor. Vale. Danza, leteo. Potenciamos nuestro ataque especial. Nuestra velocidad. Nuestra defensa especial. Si no recuerdo mal. Ahí está. Y ahora Hugh. Vamos a ir con Mordisco, porque creo que somos los más rápidos. Así que podemos hacer retroceder. Este Ductrio, por alguna razón, no me gusta un Peloprim. Sí, porque sé qué tipo es, creo. Si no recuerdo mal, tenía tipo Siniestro o algo así. Vamos con Fuerza Lunar. Ahí está ese Mordisco. Somos más rápidos. ¡Oh, le quitamos! ¡Cola férrea! Cuidado. Cuidado que somos tipo Hada. ¡Oh, mamá! Derribo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Carlos, Carlos. Uh, vale, fuerza lunar, golpea fuerte Golpea muy fuerte a este Primip Y no Bueno, le bajamos el ataque especial Que siempre está bien Y tiene cola férrea este Ductrío Cola férrea A ver, un ataque más y lo matamos A ese Ductrío, yo creo, así que Vamos con mordisco a Ductrio, Que muere Y... En teoría no me mata, ¿no? Ese primit de un derribo Yo creo que no Y Fuerza Lunar le he bajado el ataque, la defensa especial Así que creo que puedo matarle Pero no estoy seguro, ¿eh? ¿eh? Voy a cambiar Voy a cambiar a Palomita porque el derribo no le va a hacer mucho A ser tipo acero Así que metemos a Palomita y vamos ahora a empezar a soltar Deslumbrar, que puede ser muy clave Ahí está, metemos a Palomita Vamos con Mordisco que debería matar a este Ductrio, ahí está Ductrio debilitado, perfecto Y ahora veremos si derribo, derribo, ¿verdad? Puede ser Vamos allá, vamos a comprobarlo, derribo A palomita, dime que sí, dime que sí, vale, lo aguantamos Bien, bien, chicos, bien A ver Me saca un Slowbro, ok LOL Mega Slowbro me... Hay que ir a por la Mega Hay que ir a por la Mega Eh, Hidrobomba va por ese Slowbro Y... Eh, surf Danza, pétalo Deslumbrar a por Slowbro Deslumbrar para Slowbro, sí, sí, sí sí El derribo me da... Me... ¡No lo falles! ¡No lo falles! Hugh, aguántalo, vale, lo aguanta bien Se hace daño, deslumbrar Y por favor, paralízate, Slowbro Paralízate, estaría guapísimo ¡Estaría guapísimo! ¡Oh! Vamos, vamos Vale, vale eh, no falles la hidrobomba, por favor No falles la hidrobomba Vamos con Eh. Rayo Aurora A ver, Surf no estaría mal Porque golpea a los dos, pero golpea a los tres Danza Pétalo Es que Danza Pétalo podría golpear hasta aquí, ¿sabes? Va, Danza Pétalo, me la juego Me la juego, hidrobomba ¡No lo falles! ¿Por qué? Derribo, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que el ataque de Slowbro se puede venir. Lanza, pétalo, golpea, golpea, golpea, golpea. ¡Es Slowbro! ¡Vamos! Puño, fuego, cuidado. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Palomita! ¡Me ha reventado! Por cuatro. Era por cuatro. Era por cuatro. ¡Ah! ¡Palomita! Bueno, entramos limpios ahora. Entramos limpios. ¿Qué hacemos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos aquí, pensemos aquí. Tiziano puede ser la clave aquí. Ha hecho un ataque de tipo fuego, eh. Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que aquí mejor Yago o Albi, eh. Vamos con Albi. Albi, eh... Uf, ese mega slow, bro. Qué puño fuego me acaba de meter. A ver. Hugh. No falles el hidrobomba. Por favor, lo pido. Hidrobomba... No, no, no, no, hidrobomba no Hidrobomba no, tenemos que matar a ese Bueno, sí, hidrobomba, sí, hidrobomba Uf. Hidrobomba por este Y vamos a matar al Primip Vamos a por el Primip con Latigazo, yo creo Latigazo al Primip, y le matamos, ya está Yo creo que ya está, ahí está Hidrobomba, no lo falla, gracias Gracias, eh, por favor Un aplauso para nuestro Q, que ha fallado Dos hidrobombas, y es Slowbro debilitado Sí, claro que sí, joder Ahí está Perfecto, subimos a nivel 37, lo cual. Cremita de la buena. Y, Pri, deberías morir de un latigazo. Confíramelo. Confíramelo. Confíramelo. Más rápido, derribo. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Lo aguantas, Albi. Lo aguanta, Albi, claro que sí. Latigazo. ¡Paka ¡Pau! Y, Pri, mi... Muerto, oh, mamá. Oh, mamá, como estamos sufriendo en este combate, chicos? ¿Cómo estamos sufriendo en este combate? Vale, quedan tres Pokémon, creo. Quedan tres. Uno de James y dos de Jesse. Beadle. ¡Mega Beadle, ¿Pero esto qué es? Jolteon. Jolteon. Jolteon, Jolteon, Jolteon. Vale, a ver. A ver, la pregunta está en si aguanta lo que nos haga cualquiera de estos dos. Porque está muy bajo de vida, eh. Vamos a por Megavidril, obviamente, ¿no? O a por Jolteon. ¿Cuál será peor? Vamos a por Megavidril. Con Hidrobomba. Y con Latigazo. A tomar por saco. Vamos allá. Mordisco. Es más rápido, Vidril. No me lo puedo creer mal. Mordisco. Uf, lo aguantamos, ¿vale? Hidrobomba. Golpeamos. Mátalo. Si lo matas, te como, te como la huevera. Pero vamos. Pero vamos a esta ser Hidrobomba. No lo mata, tío. Destello, destello. Vale, me baja la, la evasión, creo, ¿no? O la precisión La precisión ¡Y Albi retrocede con mordisco! ¡No me lo creo! Uff, pues tenemos un problema aquí, ¿eh? Vidril es más rápido que todos, ¿eh? ¿Cuánto me ha quitado? No me he fijado ¿Mordisco a Joltion? No, mordisco mordisco a Vidril No, puño y hielo a Vidril Puño y hielo a Vidril y... Chupavidas Uf, cuidado, eh Cuidado aquí A Jolteon Vamos allá Mordisco. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata ¡Ocho PS! Puño hielo, ahí está Golpeamos y lo mata de un golpe Es muy eficaz Perfecto Vidil debilitado Y Chupavidas, dime que soy más rápido Dime que soy más rápido Subimos de nivel No me mates, Jolteon No me mates, Jolteon No me mates, Jolteon no me mates, por favor lo pido, por favor lo pido Tiziano sube al 37 Por favor I... Por favor, me me ¡Oh, vale, ahí está, recupera vida Vamos ¡Oh! ¡Oh! Me la ha jugado infinito Me la ha jugado infinito Aquí, vale, Goldak Viene Goldak la verdad es que lo hemos hecho fatal, chicos Nos hemos nos teníamos que haber centrado en uno solo A ver, Goldak Goldak, Goldak Ahora creo que voy a ser más rápido que este Goldak Así que mordisco, Goldak, por favor Retrocede y... Chupa vidas A Jolteon y muerto Vale, mordisco, ahí está, son más rápidos, por favor, retrocede Goldak, retrocede, destello me la pela Destello me la pela Por favor, retrocede, Goldak Goldak, Goldak, retrocede no, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No lo, no lo he visto, no lo he visto, vale Ahí está, su Vidas, no lo falla, no lo falla Y Jolteon debilitado, vale Vale, perfecto, perfecto Perfecto, golpe crítico ahora, golpe crítico ahora Albi, por favor, te lo pido Ok, ok, Jolteon debilitado Vale Dos contra uno, voy a cambiar a Hugh, por supuesto Cambiamos a Hugh Que ya, ya ha hecho un papelón Metemos a Tiziano Y ahora eh, Creo que voy a hacer doble cambio, eh Voy a meter a Yago Porque estamos con la precisión bajada por dos Y eso no me gusta un pelo Vamos a empezar a fallar ataques Y no quiero problemas Así que Doble cambio Metemos a Tiziano Metemos a Yago Y a ver qué hace este Golduck Joder, la, la, las rocas Las rocas nos destrozan, tío Las rocas nos destrozan A ver, Yago, compañero Aguantamos ¿Qué ha hecho? Tóxico ¿Ha hecho tóxico? No Gas venenoso Uf. Gas venenoso o algo de esto O polución o alguna mierda Vale, me ha envenenado. Eh, vamos con foco resplandor a Goldak. Podría haber hecho pantalla de luz de primeras, la verdad. Soy un poco retrasado. Golpe bajo a Goldak. Ahí está, tenemos prioridad. Tenemos prioridad. ¿Lo falla? ¿Lo falla? Foco resplandor a este Goldak ¿Y un PS. Un PS, pantalla de humo. Vale, ya sé por qué la ha fallado. Porque iba a hacer pantalla de humo. Pues ya está, ya está. Este combate está hecho, chicos. Este combate está hecho. Este combate está fucking hecho, vale Dos megas en este combate, dos megas Foco resplandor, somos más rápidos Y golpe bajo que tiene prioridad por si acaso decide golpear Así que ahí está, golpe bajo lo falla, da igual Foco resplandor y Goldack debilitado ¡Oh, uh, qué combate chicos, qué combate! ¡Qué combate! Vale, pues vamos a ir a curar Vamos a ir a curar. Minuto 18 de vídeo. ¡Qué combate! Un like, ¿eh? Merece un like este combate, chicos. ¡Qué rabia me da! No vayas me me sobrado por la vida. No, tranquila. Paso de vuestras, de vuestras charlas, de vuestras historias. Podéis piraros. ¡Hala! Hasta luego. Vale, vámonos a curar, chicos. Porque no puedo curar por aquí, ¿no? Creo que no. Subimos hasta el piso 1. Creo que es el de arriba del todo. O menos 1. ¡Uf! Pero aquí hay combate. Espérate, no, no, no. ¡Déjate! No quiero combatir, compañeros Piso menos dos Estamos bastante jodidos A ver Oh, mamá La que hemos liado en un momento Podría haberse complicado mucho más, ¿eh? Ese vidril, ese vidril que ha muerto de un puño y hielo ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! qué sexy! ¡Qué sexy el puño hielo! Vale, subimos Ya no está aquí el Team Rocket, obviamente, porque le acabamos de dar la paliza del siglo ¡Qué combate! Este combate doble, pensaba que alguien moría, ¿eh? Ha habido momentos muy críticos Ha fallado el Hidrobomba Ha fallado el Hidrobomba, chicos ¡Qué heavy eso, eh! Ha hecho Hidrobomba el Jolteon y lo ha fallado Podía haber muerto Albi, pero de canteo ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, después de dos Hidrobombas seguidos fallados de, de nuestro amigo Hugh, ¿eh? ¿Qué pasa, Hugh? ¿Cómo lo llevas? Oh, mamá. A ver, Palomita ha muerto, era inevitable. Ese puño fuego era por cuatro. Es cierto que el fuego nos hacía mucho daño y ha sabido dónde golpear. Palomita, lo siento mucho. Eh, te, vamos a sacar, obviamente, le he veleado prácticamente para nada. Pero bueno, eh, una, solo una pérdida en este, en este combate ha sido bastante worth it, al fin y al cabo. Vale, pues metemos a, a Norman. ¿Qué tipo era este? Lo quiero mirar porque ni me acuerdo. ¿Qué tipo era? Fantasma Hielo. Fantasma Hielo. No me acordaba, tío. Tampoco teníamos nada para golpearle. No tengo nada de tipo fuego, creo. Vale, metemos a Norman. Para el próximo episodio. Que está bastante cerca de nivel también. Así que guay. Y estos tres también van a entrar dentro de poco, la verdad. Como siga muriendo gente a este paso. A este paso nos quedamos sin Pokémon, hermanos. Qué de muertes. Qué de muertes. Vale, pues mañana habrá combate contra Norman. Combate serio. Y... Uf, esa doble mega, chicos. Menos mal que no han estado las dos megas a la vez. Menos mal. Podría haber sido mucho peor. Vale, pues creo que lo voy a dejar por aquí. Capítulo cortito. Mañana capítulo serio. Pero serio, serio, porque hay combate contra... Contra Giovanni. Y... He dicho con... He dicho Norman. No sé, no sé qué he dicho, chicos No sé qué he dicho Vale, es por aquí el, el paseo, ¿no? Creo que sí, hay que volver por aquí ¡Uf! Vale, vamos a dejarlo cuando llegamos ya allí, ¿vale? Así de paso damos un pasito por aquí Que podemos coger los objetos que ya hemos cogido De hecho, voy a coger el objeto... No, por aquí no era Por aquí no era Era por aquí Vale, creo que me lo sé Creo que me lo sé, no hay problema, hermanos Podemos ir por aquí Vamos a coger el objeto este que teníamos a medias de coger que creo que era subiendo por esta Sí Y mañana Mañana Combate contra Giovanni, chicos Va a tener 6 Pokémon casi seguro Porque este juego es que, es que es increíble Este juego viene aquí a tocarme la huevera Y después haremos eh, lo del Scope Shield Creo que lo recibimos Y podemos hacer lo del Scope Shield Vale Un más PP que nos viene muy bien Mañana igual lo utilizamos Así que guay Y poquito más, chicos Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Palomita, lo siento Ha muerto este Nineteers Prometo poneros mote otra vez si conseguimos más Pokémon. Nos quedan muchas capturas por hacer, así que tranquilos todos que todavía faltan muchos motes. Así que nada, chicos, dejad un super like de compitulo, como digo siempre, apretar ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao, chao.